Shalom, shalom. A ver, qué lindo experimento este. Shalom, Aide, aquí estamos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se escucha? Muy bien, se ve bien y se escucha bien. Maravilloso, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Aquí estamos. Vamos a esperar un par de minutos. Es, es extraño porque estaban todos chateando acá en el grupo. Es que tienen que agregarse. Ahorita les digo. Ah, vamos a... Vamos, vamos a llamar a todos. Ya están entrando. Bien. A ver, a ver... ¿Qué emoción estar haciendo esto? Qué divertido. A ver, a ver. Ahí vienen, ahí vienen. Frida, querida, qué bueno que ya estás acá. La yo Alexis. Zule, preciosa. Señor Julio Gil, hermano, muy amable por estar acá. Señor Rubén Méndez, muchas gracias. Y mi amiga Silvia, qué sí, bueno. linda. Y la señora Silvia Hinderman, todos bienvenidos. Qué bueno, qué bueno. Acá estoy, acá estoy. Ya volví, ya estoy. Hola, Sil, qué gusto. Aide, es está? muy raro. Tú apareces, tú apareces como invitable, como si no estuvieras aquí. Así soy ¿Qué yo, misterio yo pero sí estoy. Así soy yo, pero sí estoy. Ahí, pongo, ahí, ahí estamos bueno, no sé si me van bien, a ver porque justo tengo la luz a la espalda, así que tal vez no me van a ver este, nos vemos todos eh, Baruj Hashem, acá estamos bueno, bienvenidos, Qué lindo esto eh, nos estamos encontrando para hacer algo que no es completamente espontáneo, es planificado, pero va en el marco de empezar a hacer cosas espontáneas de este tipo. Eh, tengo que contarles que a mi emoción de estar haciendo esto aquí ahora, se suma que mi hijo Yossi está en un embotellamiento aquí cerca, va a llegar en cualquier momento, eh, y mi hijo y amigo es también mi hija bruta, en pensamiento, en filosofía, eh, este, como mi papá, que está aquí presente también, y como mi mamá. De modo que va a ser un gusto, estamos en familia. Estamos todos juntos en familia. Eh, Aidea, Silvia, ¿quieren eh, dar alguna introducción mínima a ustedes antes de que entremos en tema? Introducción mínima. Bueno, yo quiero dar las sí, gracias bien. a todos los chicas, chicos que están y estarán escuchando este video, que luego el rap lo va a subir a YouTube. Primero, muchas gracias a los que se atrevieron a este experimento de Telegram, qué emoción. En donde vamos a hacer noticias. Luego, con el rap Daniel, ya les iremos diciendo qué vamos a hacer. Por acá, en como dice rap, en un post que subió en en intimidad y aquí en cortito, como decimos en México, ¿no? Así que yo no voy a decir nada de la para allá porque obviamente vamos a aprender de nuestro querido rap Daniel. Y nada, bienvenidos todos. Gracias. Bueno, yo voy a empezar. Yo les pedí ayuda a Ide y a Silvia para que no me dejen irme por las ramas porque estoy muy cansado y no quiero hacerlo muy largo. Pero voy a empezar por irme por las ramas apenas. Eh, eh, cuando, cuando a IDE se le ocurrió que este primer experimento lo hiciéramos con Parashat Truman, claro, la primera sensación fue, es muy raro empezar un proyecto con Parashat Truman. Les voy a decir por qué. Porque en la Parashat hay, a, a, a grosso modo, tres cosas. Hay unos pocos primeros versos donde tenemos para resaltar la importancia de la entrega voluntaria, de la caridad, de la dádiva, del todos juntos, etcétera, y todo quien da clases de la para allá de la semana, alguna vez ha utilizado estos versos para dar básicamente ese figur, también yo en más de una ocasión. Después de eso, viene uno de los versos más hermosos y plen y significativos de toda la Torah, para el tikún, para el de nosotros mismos, que es ese verso que dice, asuli mikdash y me harán un mikdash, me harán un templo, y yo moraré dentro de ellos. Y hemos hablado de ese tema desde distintos ángulos varias veces, eh, está en la playlist de Parashat Mishpatim nuestra, eh, la diferencia, la simetría que hay. Eso de que hay que hacer un templo, un templo como si fuera exterior a mí, con el objeto de que el Creador muere dentro de mí. Entremos a penitas en eso, porque no me quiero detener allí, quiero detenerme en el verso siguiente. A ese. Yo tengo que hacer un templo de afuera. Porque yo estoy en el mundo de la acción, no estoy en el mundo de la emanación, ni en el de la creación, ni en el de las formas puras. Estoy en un mundo en el cual todo ticún, toda enmienda, todo trabajo, todo servicio, se hace con acciones, acciones sensibles. De modo que, si yo quiero que en mi corazón o oh, en dicho como preferimos en general si yo quiero que en lo divino que hay en mí si yo quiero que lo divino que hay en mí sea capaz de acoger la presencia divina al modo en que un templo la, aco la acoge si yo quiero que Hashem se conecte conmigo al modo en que se conecta con las almas en los cielos. Si yo quiero tener una comunicación pristina con la divinidad una, yo tengo que hacer un templo colectivo afuera de mí, y ese templo colectivo afuera de mí, va a ser la herramienta que me va, el vehículo que me va a habilitar a ser un templo adentro mío, que es donde va a morar de verdad la divinidad. Cuando, cuando me di cuenta de que, de cómo se hace eso, es de lo que queríamos hablar, o de lo que yo quería hablar. Me di cuenta que, como siempre, a Kadosh Barujo, produce unas sincronías maravillosas. Eso que llamamos vivir con el tiempo, vivir con justo lo que la Torah me dice para hoy, que es donde nos vamos a centrar en lo que la Torah nos dijo para hoy. Porque esto que estamos haciendo aquí, en este preciso instante, todas estas cosas que estamos haciendo últimamente eh, y, que, y que empiezan en general en conversaciones en, en la cocina que tenemos con Aide y con Silvia, y, o, o empiezan una idea, en, una, en una idea que quiere brillar por sí sola, o empiezan a en, encontrar una tecnología hábil para hacer algo que hasta ahora no hicimos. Todas esas cosas tienen que ver con, con ese juego de estar haciendo un templo afuera, un templo comunitario, un un algo que nos une en conjunto y usar eso como vehículo para que cada quien pueda erigir su templo dentro de sí. Eh, y eso a mí me produce una emoción y una felicidad muy grandes porque nunca, nunca supe cómo hacerlo, pero ese era el sueño ya en la época en que armamos Eduplanet en el 2004 creo que fue, este, y cuando nos mudamos con todo en el 2006, 2007 a Facebook y cuando empezamos con YouTube, siempre el anhelo era esa labor comunitaria que es como si fuera estar construyendo un templo que nos reúne a todos y en el ejercicio de esa construcción estar haciendo cada uno de nosotros su propio templo. Entonces yo estoy lleno de gratitud porque todos los aquí presentes de alguna manera forman parte de este complot, de esta conjura. Todos ustedes lo están haciendo posible. Y, y lo están haciendo tan posible que yo no, no encuentro excusa posible para no hacer lo mejor de mí en medio de todo esto. Y no puedo excusarme en que me duela acá o en que esté cansado o en, o en ningún problema porque esto es tan maravilloso que que es ineludible. Y, y no sé a ustedes, yo lo estoy usando en el iPad en este instante, Telegram. Lo tengo instalado también en una computadora y en dos teléfonos. Este, pero es tan amigable el entorno. Y es tan bonito saber que dentro del mismo grupo en que hacemos esto, después seguimos conversando incluso acerca de lo que hicimos. Y, y se puede rastrear todo lo que hicimos en el grupo Cualquiera que entra en cualquier momento no es como WhatsApp, que uno entra y empieza a ver lo que pasó en el grupo desde ahora. No, no, aquí cualquiera que entra y se nos une va a ver hacia atrás también. Entonces, bueno, como todos ustedes saben, eh, tengo un canal abierto aquí en Telegram que se llama de Daniel Ginerman para ti. Eh, les voy a poner después la, la URL, cómo entrar. Pero si buscan de Daniel Ginerman para ti, se van a encontrar en ese canal hace tiempo hay doscientas y pico de personas por ahora y va a estar muy bien que eso crezca muchísimo porque hace tiempo que en ese canal estoy incluyendo básicamente todo lo que pongo en el resto de las redes y y habiendo empezado anteayer fue este me gusta la idea de aprovechar cuando estoy sentado aquí en esta misma silla, en este mismo lugar, sentado escribiendo en un libro que les quiero presentar, como es ahora, sanar el alma, o estoy estudiando algo en lo que creo que hay interés y, y vale la pena comentarlo, aunque no sea haciendo un gran shiuri, organizándolo y todo eso. Entonces voy a empezar a hacer streams en vivo, eh, en la medida de lo posible voy a tratar de tener la disciplina de avisar, aunque sea un rato antes, este, para que todos reciban la notificación con tiempo. Pequeños streams en vivo, sentado aquí, con absoluta informalidad, sin cuidar ni del paisaje, ni de nada, este, trabajando aquí con ustedes, armando cigarrillos, tomando mate, y estudiando Torah y reflexionando juntos. Aparte de eso, y con esto termino... Sí, no por favor, cerrar, cámara, micrófono, boter. Este, shalom, shalom. Shalom, Ana querida. Este, aparte de eso, y con esto voy a terminar, porque todavía no sabemos la forma ni cómo, pero estamos haciendo algunos ensayos divertidos. Telegram es algo maravilloso e infinito. Es un universo en sí mismo. Así que estamos preparándonos para crear un grupo especial, un canal especial, con un grupo especial adentro de Telegram por membresía, que de verdad, de verdad, de verdad, haga, perdón, haga las veces de un templo comunitario, un lugar en el que nos reunimos, ahí compartimos los videos que hacemos, los libros que hacemos, ahí compartimos encuentros para conversar y para compartir experiencias, ahí compartimos encuentros de preguntas y respuestas, Realmente, como un hogar comunitario. Con ayuda de Hashem, en los próximos días, seguramente, yo en mi modo a veces un poco incomprensible, porque estoy empapado de emoción poética, y de con sentido muy práctico, y diciendo las cosas exacto como deben ser, este, vamos a poder comunicar cómo empezamos con todo eso. Ahora sí, ahora sí, los invito a que Entremos en para allá Terumá, la para allá con que empezamos nuestra lectura semanal de la Torah de esta semana, la para allá en la que... No, a ver, tenemos problema de ruido aquí. No. Pa, ah, no se hace mudecer a alguien aquí. Ahora sí, creo que sí. Eh, vamos, a, vamos a entrar en Parashat Trumá y vamos a entrar en el tema que nos reúne Hay algunos guiños idiomáticos aquí, no me tomé el trabajo de ver cómo está traducido literalmente En las traducciones habituales este verso que vamos a compartir Pero lo imagino que debe estar traducido más o menos así Estamos en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 25, verso 9. Y mi dice, justo después que Hashem le dice a Moshe, hay que construir un templo que es colectivo, que es para todos, de modo tal que adentro de cada uno yo pueda establecer mi morada. Enseguida después de eso, dice la Torah, le está diciendo a Hashem, a Moshe, que hol asher animar eotha et tabnit homishkan betabnit kol keilab vejenta azú. En español quiere decir lo mismo. O sea, tal como todo, traducción literal primero, literal sin cuidarnos de detalles. Tal como todo lo que yo te muestro a ti ahora, la forma, estructura del templo, del Mishkan, y la forma o estructura de todas sus herramientas, como sus utensilios, como deben ser hechos, y así harán, así haréis. Ahora, está bien, esta es una traducción literal, que parece indicarnos que tenemos que acordarnos que al final de Parshat Mishpatim Moshe había subido Moshe subió al monte Sinai y bien y cuando un segundo perdón y cuando ¿qué está pasando aquí? ah, bien <risa> bien, gracias eh cuando Moshe subió al monte Sinai, y este es un paréntesis importante, corto, hay dos denominaciones que se le da al monte Sinai con un par de versos de distancia. El monte al que Moshe es llamado a subir para recibir tablas del pacto y para aprender cómo se debe hacer el templo, que tal como venimos entendiendo, refiere al templo de afuera y al templo de adentro y cuando ocurra algo que no terminé de decir, les dije que había tres tipos de shiur que se puede hacer sobre el Parashat y les mencioné dos el tercero es muy fácil ocupa todo el resto de la Parashat y habla de las medidas y los materiales que se van a utilizar en la construcción del templo mismo y de todos sus utensilios en orden inverso eh, y entonces uno puede sentarse y hacer un análisis realmente con todos los exégetas. Y es muy, muy, muy interesante hacer eso. Porque lo que la Torah viene a enseñarnos acerca de la construcción del templo de afuera, nos va a dar, si sabemos decodificarlo, una cantidad, una batería enorme de indicaciones acerca de cómo construir el templo de adentro. Entonces Moshe sube, sube al monte sagrado. La primera vez que se menciona al monte, en esos versos, la Torah lo llama Har ha Elohim, el monte o la montaña de Elohim. Cuando decimos de él Elohim, del único Elohim, cuando decimos Elohim nos estamos refiriendo a la manifestación divina que conduce a este mundo de lo múltiple. Por eso hay una insinuación en el hecho de que su nombre singular tenga formato plural, Eloquim, que es como terminan las palabras plurales masculinas en hebreo. Cuando dice Har Ha Eloquim, nos da un, una primera pista para entender a dónde es que está subiendo Moshe. Esto va mucho más allá de una montaña física u otra. Por alguna razón eh, no teníamos que saber, no tenía que quedarnos recuerdo de dónde queda realmente el monte Sinai, como tampoco sabemos el lugar donde está sepultado Moshe. Son lugares que no deben ser encarados como lugares, en el sentido convencional del término. Harja ha Elohim, la montaña de Elohim, tiene valor numérico todo junto, 296. 296 es la palabra Tzur, una palabra que en distintas traducciones nosotros la usamos siempre al final de nuestra plegaria conjunta, al final de nuestro shiurim. Porque Tzur es una roca, pero Tzur es la roca, la roca de la salvación, la roca de la que emana toda la abundancia que nos da vida y que nos da aliento y que nos da alimento. Ese punto fijo en el cosmos que buscaba Foucault cuando creó el péndulo, no Michel Foucault, el Foucault del siglo XVIII, cuando creó el péndulo sobre base del cual escribió Humberto Eco, su magnífica novela El péndulo de Foucault, ese lugar quieto, quieto en el cosmos, ese centro imposible de una esfera infinita que por consiguiente está en todos lados, Har Ha-Elohim es el sur, es el núcleo de toda la realidad. Hacia allí se conduce Moshe. Y desde allí va a tener que emerger estando en la segunda denominación del monte, que es Har Sinai, el monte Sinai, expresión que tiene valor numérico 335. Y de esto sí, hemos hablado mucho, así que lo, no voy a contar ahora, Toda la relación entre los tres números, 335, 345 y 355, porque todos ustedes la conocen de memoria. Pero 335, recordemos, Har Sinai, es el valor numérico de Melech Malhei Hamelachim, el rey de los reyes de los reyes, que es el atributo que el Creador está buscando, como hemos estudiado ya juntos de diversos modos. Es el atributo que el Creador está buscando llevar a la realidad en el acto mismo de cada instante de la creación de todo lo que hay, de todo lo que es. Entonces, ahora sí, Moshe está ahí en el núcleo de todo, está compenetrado con la unicidad, está compenetrado con el uno, está compenetrado en la divinidad. Y ahí es donde entonces viene nuestro verso. Y Hashem le está diciendo a Moshe, como todo lo que yo, y ahí dice mare ha en hebreo, si yo quiero decir en hebreo, te muestro, te exhibo para ti, digo mar -e le leja muestro a ti. Acá la Torah utiliza otro complemento para decir a ti. Y es otja. Y otja en realidad puede ser traducido como te muestro, pero no en el sentido de que te estoy mostrando algo para que tú lo veas, sino que eres tú el mostrado. Eres tú el que está en exhibición. Y esto, esto es interesante porque después la misma raíz de este otja, que es la expresión et que es la conexión más directa entre una cosa y otra. Hashem en el mismo verso todavía lo explica mejor. Yo, tú eres el que ve y tú eres lo visto y eso es en relación directa con et tavnit amishkan con la forma y la estructura y el modo en que está construido el templo ve et tavnit kol keilav y como son la estructura y la forma, etcétera, de todas sus herramientas, de todos sus utensilios. ¿Dónde estás viendo esto tú, Muge? Lo estás viendo en ti mismo. Tú estás en este momento en un punto cúspide del Ticuna al que puede arribar un ser humano. Nadie puede subir a la cima del monte Sinai si no es citado directamente convocado directamente por el Creador, por la Divinidad Una, a llegar allí y ver lo que allí se ve. Que es, obviamente, un estado espiritual de la mayor profundidad. Es un estado de revelación inmenso, es un estado de teofanía. Es un estado en el cual Moshe se identifica de modo perfecto con el Creador y se identifica de modo perfecto con el templo en grande. Y se identifica de modo perfecto con el templo en chico. Y entonces aquí voy de, voy de vuelta a esta sutileza porque me, me, parece, me parece un detalle bellísimo. Tal como yo te estoy exhibiendo a ti para que tú te veas estando tú conectado con todo el Mishkan, todo el templo y todos sus utensilios. Imaginaos ahora por un instante. Yo no sé cómo alguien... En, en otros tiempos, eh, podía intentar explicar esto. Yo, yo tengo herramientas para explicar esto desde que, desde que vivimos en un mundo que está empezando a jugar con la realidad aumentada y con la realidad virtual. Yo puedo entender eso. Vamos a verlo, vamos, vamos a verlo así. Moshe sube a una montaña. José, no a ver, tenemos que apagar el micrófono, el momento, Nathan. perdón. Bien. Gracias. Moshe, aquí acaba de entrar el doctor Nathan Cardoso, mi... un hombre sagrado que ha declarado, ha declarado responsabilidad por mi próxima sonrisa. Así que, con toda bendición te recibimos disculpas que no te llegó antes el link era todo el mundo dentro de un grupo y yo ni lo había mirado seguimos imaginaos entonces con las herramientas con las herramientas del metaverso con las herramientas de la realidad aumentada bollea donde asciende es a un estado de conciencia en que se ven cosas que usualmente no se ven y es como si a Kadosh Barujo, obviamente los sentidos funcionan distinto en este estado de conciencia. De hecho, con los ojos no debe poder ver nada, porque la Torah nos dijo recién que la cumbre del monte Sinai, donde moshe está, está todo lleno de humo. Así que no es con estos ojos que se ve algo. Pero a Kadosh Barujo, en el puesto de entrada, que hay justo un kiosco, a la entrada de la cima del, del Har Sinai, del Monte Sinai, ahí Moshe recibió un par de lentes. Y el par de lentes que recibió es un par de lentes de realidad aumentada. Un par de lentes que corren una aplicación en Android donde se ven cosas que con los ojos desnudos es imposible ver. Y entonces ahí Moshe que hizo el ticún de sí mismo. Moshe es el único que ha completado, porque si no, no podría estar ahí ha completado el ticún de sí mismo de modo tal que la divinidad pueda morar en él efectivamente. Y entonces, con esta app que tiene en los lentes, ahora Moshe puede ver en sí mismo la estructura del Mishkan y la estructura de todos los utensilios del Mishkan. Y entonces, dentro del mismo verso todavía, de un modo que sintácticamente parece un tanto desconectado, y, y, hasta, y hasta a priori en una lectura literal eh, parece parece como que sobra la expresión, termina diciendo a Oye, y así haréis. Así como tú estás viendo en ti ahora mismo, así haréis. Eh, es, es, es un buen punto para parar un instante si alguien quiere hacer. Una pregunta, un comentario, un decir que no está de acuerdo en nada de lo que dije. este Lo que sea, bienvenido. Siempre es la sospecha de que no se entendió nada cuando nadie dice nada. Este, bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a dar, vamos a dar un pequeño salto. Hola. Perdón. Disculpa, papá. Hola, hijo. ¿Papá? Hola padre querido, hola, eh, me presento, soy José, eh, el hijo ¿sí? de, de, de Daniel. Estoy llegando a mirar, justamente a visitarlos y que quería decir hola, decirle eh, un gusto conocerlos, realmente escucho mucho de ustedes, eh, es lindo estar acá. Y me gusta mucho lo que está diciendo, Pab, me gusta mucho lo que está diciendo, diciendo porque es eh, de ser el Mishkan. Usted estaba leyendo un libro que del... Un del, llam llamado Morality me olvidé el nombre del, del rabo ahora que nos cree Morality, papá, si te lo acordás, eh, mm. que, que dice que la única manera de ser nosotros mismos es vía comunidad, vía estar juntos, vía interactuar, vía aprender juntos, vía examinarnos, vía estudiarnos. Y creo que cada trabajo, cualquier trabajo que sea de, de unirse, de juntarse, de aprender juntos, siempre va a ser sagrado. Gracias, hijos, sí. ¡Ah, qué maravilla! Bueno, venite y Servite muy que arriba. Eh, este... <ríe> Hashem, qué grande. Ah, bueno, ahora vienen un par de minutos de emoción, ahora va a venir Yossi, los voy a dejar solos un, un instante para darle un abrazo a mi hijo recién llegado, pero, pero, pero entre tanto, vamos a redondear esto que estamos diciendo para saltar, para saltar mucho más adelante, porque al fin y al cabo... Eh, uno no tiene que respaldarse en lo que entiende por sí mismo. Tenemos también una Torah Jebealpe, una Torah oral, una cadena muy larga de gente muy sabia que se puede investigar acá adentro y acuden siempre a nuestra ayuda. Hay que saber leerlo. Vamos a, vamos a saltar entonces a la Gemara, al Talmud Babli, al Tratado de Menajot, Hoja 29, en el tratado de Menajot, están conversando acerca de esto. ¿Qué quiere decir que Moshe vio? Que Moshe vio porque le fue mostrado la estructura del templo, que no es lo mismo que decir, te dije cómo se hace, como ocurre luego, más adelante en la para allá, con todas las herramientas, de qué material, qué medida, cómo se pone la argolla, etcétera, etcétera, todo. No, acá la Torah está diciendo muy claro, viste. Y el masajet de viene Rabí Osei a decir el nombre de Rabí buda Que, prestad atención, si no es una metáfora tan perfecta en el lenguaje de aquellos tiempos, de lo mismo que estamos intuyendo. Dice un arón, una de las cosas que hay, lo más importante que hay dentro del Vishkan, del, del templo, es el arón. El armario, como si fuera donde están las Lujotas Brit, las tablas del pacto. Dice, un arón de fuego y una mesa. Adentro del templo tenemos también una mesa que vamos a conversar acerca de la mesa dentro de unos minutos con ayuda de Hashem. Es una mesa en la que nadie come. Es una mesa en la que siempre hay pan. Y dice entonces Rabí osei un arón hecho de fuego y una mesa de fuego y una menorá, un candelabro, que es lo otro que hay ahí, hecho de fuego, descendieron de los cielos, se hicieron perceptibles y vio a Moshe en un símil. Sí, sí, bien eso hay de... Y vio... Perdón, bien. Y vio la estructura, las formas, las medidas y todo lo demás, y con eso le bastó y los hizo de esa manera cuando los hizo. Eso lo vamos a encontrar dentro todavía de este mismo capítulo de Shemot, en el capítulo 25, pero en el verso 40, dice, Berra'a be'asak ayer atabnitam hacer a Tamar e Bajar, de vuelta, y los verá y los hará, el que los hace en la práctica, de acuerdo a su estructura, etcétera, y acá es más claro todavía, porque quiere decir en sentido literal que es como tú lo ves ahora en la montaña. Pero la verdad es que en hebreo no quiere decir como tú lo ves, quiere decir como tú lo muestras, como tú lo exhibes como tú te constituyes en ese templo, como el templo se dibuja en ti, entonces va a ser muy fácil evocar por tu propia estructura, por quién eres, por cada palabra que dices, por cómo actúas, en todo ello se va a ver el templo. Pero eso ocurre básicamente con los utensilios y no con el templo mismo. Y, y esto también es muy interesante. ¿Por qué tiene que ser distinto eh, el modo en que se planifica o el modo en que se ejecuta la construcción de los utensilios, lo que puebla al templo, del templo en sí? Acerca del templo, dice la Torah todavía un poco más adelante, en el capítulo 26 de Shmot, verso 30, et hamishkan a et y erigirás, esto es para el momento en que ya está todo pronto, y hay que levantar el Mishkan, hay que levantar el templo. Y erigirás el Mishkan, que Mishpató, como su juicio, o sea, como lo que está escrito, como lo que está explicado, como lo que está decretado. No es lo mismo que, como lo viste en formas de fuego, o en la aplicación Android en tus lentes, que a la postre te viste a ti mismo, y es todo y es todo muy vívido y a la vez muy poético. Cuando se trata del Mishkan, que acordémonos el Mishkan no lo puedo construir adentro, lo construyo afuera y entonces se constituye dentro. Cuando construyo el Mishkan, tengo mitzvot, tengo halajot, tengo normas, tengo una receta porque la la construcción del Mishkan es una construcción colectiva. Y en un colectivo tiene que haber normas consensuadas, tiene que haber un camino consensuado. Escribí, y conté en video una vez hace unos años, un cuento que se llamaba algo así como el árbol de las flores que silban, o de las ramas que silban, o algo por el estilo. Shalom amigo, ahí te vi, te vi, ¿eh? lo vi a Israel decirlo. Este, en ese cuento no voy a contar el cuento porque tampoco lo recuerdo está el video por ahí en YouTube pero el punto era que todas las flores del árbol tenían capacidad de cantar tenían capacidad de silbar tenían capacidad de hacer música pero estaban indefectiblemente todas en vecindad, todas en el mismo árbol. Y obviamente había algo que tenían que hacer juntas, porque cada una cuando elevaba su voz y cantaba, cantaba de modo deleitable. Pero cuando cantaban todas a la vez, producían un ruido aterrador e insoportable. Hasta que se hicieron, digamos, de una partitura, de un director de la orquesta, de consensos de saber cuándo toca quién y qué toca. Y por eso entonces, a la hora de construir el Mishkan, que es colectivo, que es el, el lugar de la comunidad, que es como este canal, que, como estos dos canales que estamos abriendo y poniendo a disposición en Telegram, pero sobre todo como el canal ese en que nos vamos a comprometer todos a ser miembros y a estar en actividad juntos todo el tiempo, con todas las herramientas que tenemos, ahí, ahí tenemos que tener claro algo que estamos buscando todos. Y gracias a eso que buscamos todos, como le pasa a Moshe, gracias a eso que estamos buscando todos, es que cada quien constituye su propio templo, único e indistinguible, en el que la divinidad puede morar dentro de sí. Miren, vale la pena avanzar un poquito más en nuestra llamada. Porque, de vuelta, los sabios los sabios hablan el lenguaje que la gente entienda. O al menos intentan hablar en lenguaje que la gente entienda. Yo no me imagino a Rabijía Baraba decir el nombre de Rabío Hanán, en vez de lo que les voy a contar ahora que dice, oírlo hablar acerca del metaverso y de realidad aumentada, o de realidad virtual. Él tiene que hablar en términos que la gente pueda entender. Y entonces dice Rabijí baraba en nombre de Rabío Hanán. El arcángel Gabriel, nada más y nada menos, que entre tantas otras cosas maneja el fuego, apareció ante los ojos de Moshe, en la app de los lentes, vistiendo un mandil de cuero, en, en, en, en el ameo de la quemará, el mandil del, de, los, de los constructores, el mismo que usan los masones, por ejemplo, se llama Psicaia, y dice, le apareció ante Moshe vestido con un mandil de cuero, como los constructores artesanos, y entonces le mostró en acción, o sea, se puso y construyó. Adelante de los ojos asombrados de Moshe construyó el templo y construyó todos los utensilios. ¿De qué? De fuego. Entiéndase como se quiera, da lo mismo. Da lo mismo porque la palabra fuego puede aludir también a la luz que yo estoy viendo y que a ojos desnudos o en otro estado de conciencia no vería. O puede aludir a algo que se ve como fuego. Lo importante es que hay una visión, una visión que está preparada por el trabajo concienzudo y detallado de Moshe sobre mí mismo, sobre sí mismo. Moshe hace el ticún de sí, Moshe es el hombre más humilde de toda la tierra, dice la Torah. Moshe no tiene ningún interés egoico, Moshe se esfuerza solamente por lograr redención, por bajar divinidad por traducir divinidad sobre la tierra y eso es lo que hace a Moshe hábil de exhibir un templo completo con sus utensilios desde dentro de sí ahora miren miren hasta qué punto acá hay, hay, hay otro detalle precioso, también está en la Guemará, pero no en la misma guemara está en el tratado de Shebuot, hoja 15 página a. Aquí está hablando, aquí está hablando Robe, y Robe se está preguntando esos instrumentos, utensilios que crea Moshe, a partir de lo que vio estando en ese lugar espiritual que llamamos en la cumbre del monte Sinai, lo cual no niega que haya un monte Sinai físico, y él esté en su cima, porque son distintos niveles de representación de lo mismo a la postre. Entonces, esos instrumentos que creó Moshe, que va a haber que crearlos muchas veces, porque los instrumentos se rompen, se gastan. En el primer templo va a haber que hacerlos otra vez, en el segundo templo va a haber que hacerlos, etc. ¿Cómo se vuelven sagrados? ¿Cómo adquieren sacralidad? ¿Cómo se vuelven únicos, especiales y dignos de ser usados en el culto sagrado en el templo? Y, y fijaos la discusión que hay. En el caso de Moshe, así como se acostumbraba a hacer cuando se coronaba a alguien como rey, y, y así como dice la profecía que será con el magíaj, el Mesías, de hecho la palabra Mesías en hebreo quiere decir ungido, al rey, cuando se lo corona, se lo unge, se derrama sobre él aceite. Y, y así hace Moshe también, con los utensilios sagrados para el Mishkán. Los unge con aceite, y en ese momento se vuelven sagrados. Con la unción por aceite sagrado, en un ritual específico y con la intención puesta, etc., ese es el acto que los vuelve sagrados. Porque Moshe está inaugurando algo, que su trabajo de ticún propio, de enmienda propia, hizo que eso, que en realidad pueda ser revelado desde adentro de cualquiera que haga el ticún, sea revelado exclusivamente en él, y de él hacia los hombres. Y entonces él inaugura... No específicamente esas herramientas y esos instrumentos. Él inaugura la capacidad que tenemos de dotar de herramientas e instrumentos a nuestro templo. Y esas herramientas y esos instrumentos van, van, a, van a tener que ver con todo lo capaz de nosotros de acoger, de acoger sacralidad. Acordémonos que herramientas e instrumentos es la traducción que le damos en español. A la palabra hebrea Kelim. Kelim, que tiene valor numérico 100, y son las herramientas para recibir la luz o para trabajar con la luz sagrada, esos es Kelim, que valen 100, si lo sumamos a las 613 mitzvot, preceptos de la Torah, que también es el valor numérico de la palabra orot, o sea, las luces. Tenemos herramientas que valen 100. Y luces o mitzvot que entran en esas herramientas que valen 613. Si yo sumo estos con estos, tengo 713. Cuando sumo las otras luces, las mitzvot, con los kelim, las herramientas del templo, de mi templo, tengo 713 que es Teshuvah. Teshuvah es la conexión perfecta, es el camino de retorno hacia lo uno en todo lo que hago en el mundo de lo múltiple de lo opaco, etc yo estoy en estado de teshuva cuando toda mi acción de este mundo es como si estuviera elevando plegaria cuando en todo lo que hago estoy rezando como dijo de modo tan hermoso el rab Abraham Yoshua Eshel en tantos lugares de todos sus libros en general rezar con las piernas rezar con las manos estar estar produciendo una conexión sagrada con lo divino, con todo lo que hago, con todas las herramientas de que me sirvo. Por eso, cuando Moshe, cuando Moshe inaugura esas herramientas, no está inaugurando esos objetos, está inaugurando nuestra facultad de, de tener el plano y fabricar objetos, que en el ticún de cada uno de nosotros son fundamentalmente objetos morales, vamos a llamarlos, y después de los objetos morales vienen los objetos sacros, de conexión íntima, de meditación, de mitzvot directamente entre el hombre y el creador, etc. Pero los primeros y más importantes son los objetos morales. Cuando yo logro hacer esa conexión, entonces, ya no hace falta un ungir, los Kelim, ungir las herramientas. Dice aquí Rabba, dice que cuando Moshe ungió a todos los Kelim, con ellos los volvió sagrados, con ellos los volvió aptos de servir en el culto del mishkan del templo. Pero de aquí en adelante, no hay más necesidad de ungir con aceite los instrumentos que van a ser utilizados en el templo porque ya está inaugurada nuestra aptitud de crearlos y lo único que hay que hacer es guiarnos por las instrucciones tallarlos en nosotros mismos y de qué manera se vuelven sagrados miren qué belleza es lo que aprendemos siempre no importa qué estudiamos, aprendemos siempre lo mismo dice "Ela abodatan mehanachtan su su trabajo, o sea, suponerlos en la labor sagrada, los confirma como sagrados en sí mismos. Los inaugura, los incluye, los inicia en su oficio sagrado. Porque desde el momento en que hacemos con ellos el trabajo sagrado, el culto sagrado, que es también ser yo quien debo ser, haciendo mi ticún de mí mismo, en el momento en que por primera vez hago eso, se vuelven instrumentos sagrados. Con vuestro permiso amigos, un instante, hijo. <risa> ay, ay, Todo bien. Y sacar el volumen de tu teléfono. ¿Qué quieres tomar? ¿Qué quieres? ¿Ha ido todo, hay vasos cartables acá. Sacar el volumen de eso, traeste la silla. Dale que desa des des des desarmé el salón para que entre esa silla acá también. Este sí, pero tengo que poder treparte en ella. Hola. <risa> ya vengo en el presidente un segundo. Baruja Shem, Baruja Shem. Este... Esto, es, es, esto es estar recibiendo luces y vendría tener las herramientas para recibirlas. Todo esto, todo esto que nos enseña. <risa> este... Todo esto que nos está enseñando la Torá, de cómo construir el templo, todo este relato tan raro, esta descripción tan extraña que nos da la Torá, de cómo se entera José de cómo son las cosas, viene solamente a enseñarnos de verdad a nosotros, y por eso tiene sentido estudiarlo ahora que no tenemos templo también. O más aún, las instrucciones son para la construcción del templo del desierto ni siquiera en la hipótesis de que con ayuda de Hashem volvamos a hacer un templo en Jerusalén, perdón, esto es ni siquiera en la hipótesis de que volvamos a hacer un templo en Jerusalén, este, ese es, por favor, es ese templo, eh, ese templo va a suplir o va a estar en lugar del templo que de verdad hacemos en nosotros, que se parece al Mishkán del desierto. Y por eso seguimos estudiando el templo provisorio, móvil del desierto, porque todo el resto de Parashat Trumá, que no lo vamos a estudiar hoy, pero toda la descripción maravillosa que hace la Torah hacer y minuciosa, las medidas, los materiales de cada construcción, de cada herramienta, de cada cosa, todo en otro nivel de codificación, nos habla de nuestro trabajo de Tikún con nosotros mismos. Muy Hola, eh, yo de eh, día a día, mi trabajo de día soy programador, eh, es trabajo en un ambiente muy diferente al de, al de mi papá, eh, pero en todo muy, eh, muy definido, que son las diferencias entre las abstracciones y las cosas específicas. Las abstracciones son muy lindas y son muy exactas y son muy simétricas, y uno en, la, en, las, en lo teórico define las cosas muy, muy abstractas y muy, muy poéticas y muy buenas, imperfectas. Pero es el trabajo de buscar lo específico, el trabajo de buscar la implementación del código. Eh, lo que uno tiene que hacer tanto con la vida espiritual, con el trabajo de uno mismo, buscar el mishkan, buscar el, el templo dentro de uno mismo. Eh, que creo que ese es el trabajo que tenemos en el mundo, en general. Es el, el hacer el bien y el recibir bien y el aumentar el, el, el bien. Sin duda, ahí Entonces, estamos. También. Yo, eh, es, es, es, esto es casi, casi pornográfico, digo, porque es, es muy difícil... Es muy difícil estar como padre más feliz que lo que estoy justo ahora y, y esto estamos. Hago fotos de la neta. Uy, qué maravilla. Este, yo quiero completar este ruido que hicimos con algo que pasa un poco después eh, y que Rabiha inventar. Rabiha todos, uno de los sabios más maravillosos de los últimos siglos de quien hemos hablado muchas veces, vio aquí en la tierra de Israel, completó su vida en Jerusalén al mismo tiempo que Rabí Israel Baal Shemto, estaba en el este europeo, y los dos desde la, desde la profundidad de conexión de Kabbalah y de la profundidad de conexión que tenían con lo divino, sabían durante muchos años que si lograban reunirse eran capaces de desatar la geulah, desatar la redención, traer al Mashiach. Y no les fue dado. Rabí Jaime Benatar, el Oraja y escribe en su explicación de este verso que estábamos tratando recién, que, claro, el que construyó de verdad los instrumentos y demás, no es Moshe mismo. Moshe erigió el Mishkan. Moshe dio las instrucciones y el encargado de construir todo fue Betzal el cuyo nombre quiere decir a la sombra de, de Shem a la sombra del Helm Un hombre de una increíble inspiración y conexión con lo divino desde la arquitectura, desde la estética. Y ahora, fijaos... Es muy lindo porque muestra el trabajo de lo divino, ¿no? En un trabajo espiritual. Es un trabajo del, del día a día. arquitecto el, Sin duda. En el trabajo de este mundo, es lo que decíamos antes. En este mundo nosotros aprendemos en términos espirituales pero en este mundo el trabajo que tenemos que hacer es el trabajo de manos y pies. Eh, que decíamos siempre, rezar con las piernas, rezar con las manos. Y entonces hay un juego de simetrías que es fundamental. Moshe le da las instrucciones a Betzalel. Eso ocurre a partir del verso siguiente el que estamos estudiando en la Torah. Y el orden en que le da las instrucciones es cómo construir todos los utensilios, todas las herramientas todas las aptitudes y después cómo construir el Mishkan, el templo. Y Betzalel, en el trabajo real, lo hace en orden inverso. Betzalel entiende que el orden de arriba hacia abajo no es el mismo orden que de abajo hacia arriba. Betzalel entiende que primero hay que hacer al Mishkan, que primero hay que hacer al hombre que primero hay que lograr que el hombre esté preparado a recibir todo lo que le está destinado y recién después dotarle de las herramientas, dotarle de las aptitudes, dotarle de la información. Eh, podría aprovechar acá y decir entre paréntesis de, de todo el mundo de cabalistas que hay, primero una persona a tener autoconocimiento y después vender nombres sagrados y cosas así. Este, está... Eh... Yo me acabo de perder de camino acá a la casa de papá eh, y, y vos venís hablando del tema de eh, de enseñar a, a, a, a otros otro, otro de pasar de entender que, que hay eh, no sino, sino unas dimensiones Mediams, elevadas capas. Capas, capas, dimensiones más elevadas y dimensiones más, más bajas, y hay, y hay muchas cosas que no vemos y que no percibimos y que, que hay que pensar y que hay que, que, hay que entender y, y que siempre viene yo lo llamo zoom in, zoom out en, en código, cuando es código de algo más amplio cuando tengo que pensar en un servidor entero con, con muchas layers cuando tengo que pensar en un programa chiquito, eh, que es una parte del servidor grande Desde, por ejemplo cuando venía de camino para acá, porque dije recordé que me perdí, es porque yo conozco el issue, conozco el mollado, conozco las calles pero con el corona uno viene menos y los árboles cambian y las hojas cambian el paisaje nocturno eh, cambia no, yo tenía el, el zoom out, tenía la, la parte que tenía. Pero, Pero sin, que el in, sin el zoom in, del detalle de saber la calle misma ahora, del árbol exacto, hasta que encontré tus escaleras, que se veía entre los árboles. <risa> eh, sin ese detalle no podríamos llegar. Hay, hay que hacer ambas. Bien, hay, hay que mirar de ambos lados. Sí, igual nos cambió el paisaje porque nos cortaron como 300 árboles en el último centro. cuando le toca hacer lo que hace, bien como dice el Jaime y Betzalel hizo todo lo que Moshe le ordenó, incluso cosas que Moshe no le dijo, se dio cuenta por su propio entendimiento, porque él había hecho su ticón de sí mismo para ello, y no sabe eso, sino que Moshe, le, betzal, Moshe le ordenó betzal, hacer primero los Kelim, las herramientas, y después el Mishkan, y Betzalel le respondió, en este mundo se acostumbra a hacer primero la casa y después lo que va adentro de ella. Y naturalmente la Torah lo consigna no en algo en lo que Betzalel se equivocó, sino en algo en lo que Betzalel entendió perfecto. Sabridos, yo había pensado cuando cuando les pedía a Ide y a Silvia que no me dejaran irme por las ramas, yo había pensado, bueno, en esta nueva generación de encuentros, nos juntamos 20 minutos, media hora, eh, este, eso nunca no me salió hasta ahora, eh, pero creo que hemos redondeado bonito el tema que queríamos traer, es una primera experiencia, esta vez lo hicimos, estamos aprendiendo a usar Telegram, lo hicimos en un grupo que, va a pasar a quedar más o menos inactivo, seguramente, aunque sea dentro de dos o tres días, después de que alguien haya hecho alguna pregunta y haya recibido alguna respuesta. Esperemos que no, está bueno cuando hay preguntas. No, no, lógico, no, pero este es el grupo creado específicamente para Trumaz 5.782. A partir de ahora vamos a crear grupos reusables, por aquellos de la ecología, este, vamos a reciclar los grupos de día en día y de semana en semana, y con ayuda, Ayem, quiero, quiero terminar por contarles, antes de que Aide me diga en qué, en qué régimen vamos a hacer nuestra tefila de hoy, eh, este, quiero terminar por contarles que estoy muy entusiasmado con dos cosas que estoy haciendo en la mayor parte de mi tiempo útil, sobre todo ahora que la costilla no me deja moverme mucho, estoy sentado todo el día en este mismo sillón, y estoy trabajando en el próximo libro que quiero poner a disposición de ustedes, que, bueno, su prólogo tiene 77 páginas. Eh, estoy trabajando muy serio en el libro que se llama Sanar el alma, en el cual utilizo cinco, cinco figuras paradigmáticas para representar el proceso de nuestro propio Tikkun desde un ángulo distinto a como lo hicimos hasta ahora. Utilizo la figura de Adán, la figura de Noah, Noé, la figura de Abraham, la figura de Moshe, y la figura conjetural del Mesías, que nos vamos a dar cuenta en el camino que eh, puede estar o no incluida en la figura de Moshe, etc. Estoy, estoy trabajando a conciencia dentro de ese libro para lograr que hable más claro que nunca, más claro que ninguna otra cosa que escribí antes, de los procesos que de verdad podemos aprender y hacer nosotros traducir en vida de nosotros mismos me gusta mucho eso porque disculpa, me voy metiendo así en comentarios ¿no? No, no, no, no acostumbran a hacerlo eh, todas las personas necesitamos una manera de ver el mundo necesitamos las metáforas con las cuales explicar y con las cuales eh, definir nuestras vidas y definir nuestros deseos y eso es lo que vienen a hacer las personalidades que dijiste de la Torah Abraham, de, de, de Adam, Noah, Abraham, Isaac, Abraham de Jacob eso es lo que viene a ser, viene a ser arquetipos viene a ser eh, eh, formas a seguir o formas de aprender eh, en diferentes layers, también diferentes eh, dimensiones, diferentes eh, capas. capas eh, tanto términos cabalísticos, en términos morales, términos lógicos, como en todo lo que y, y, es, y es increíble, y es bueno cuando uno hace un, un, un, un análisis detallado. De cada Sin duda. Baruch Hashem. Gracias. de Hashem, que sea de bendición para todos. Este, todos los que quieren ya saben tienen los links por, por ahí este, por todo el lugar posible cómo hacerse protector del libro eh, cómo, cómo compartir el link con otra gente que eventualmente quiera hacerse protector del libro o precomprarlo reservar su propio ejemplar con lo que de algún modo me están dando la libertad y el sustento para estar sentado escribiéndolo este, y el segundo proyecto que me tiene muy emocionado eh, y donde la gratitud va especialmente con Aide, que decidió ella que eso tenía que suceder, y entonces está sucediendo. Estamos avanzando en la traducción al inglés de, de Sabiel, eh, con un traductor profesional eh, y un brillante traductor, que viene de la filosofía hermética él mismo, y entonces eh, el trabajo que estamos haciendo en conjunto nos ayuda a intertraducirnos entre el Kibalión y el sistema de la sefirot de la cabalá, que es interesantísimo. Lo que es la de la vida, porque traducir los lenguajes, eh, que, que, que, las, las metáforas y los poemas, bueno, poética de escribir, es, para explicar las cosas espirituales, eh, traducirlo a otro idioma es muy difícil. Sin es duda. Es con mucho, con mucho background. Sin duda, y no solo está siendo difícil, sino que me está obligando, el trabajo de traducir esa viera en inglés, me está obligando a aclarar un montón de cosas. De modo que creo que todas las cosas en las que estoy profundizando y aclarando para la traducción en inglés van a terminar formando parte de una edi nueva edición enriquecida y aumentada, como dicen, de, de Xavier en español también próximamente. Ahora sí, amigos, con toda la emoción y con todas las ganas, siendo un enorme gratitud hacia cada uno de ustedes que quienes están haciendo posible esto y, y es tan, pero tan, tan, grato sentarme a estudiar para poder compartir con ustedes. Es tanto más grato, primero, sentarme a estudiar, que ya es deleitable, saber que lo vamos a compartir, gente que estamos trabajando, en crear el templo de todos para constituir desde ese templo el templo de cada quien. Que, bueno, soy pura gratitud y mi bendición está con todos y cada uno de ustedes. Aidea, querida, ¿cómo vamos a hacer nuestra Tifilán Ishmat Kol hain? Permiso, lejaim, lejaim. entre tanto. Hola, hola. Eh, bueno, muchas gracias. Fíjense que cuando hicimos eh, la idea de hacer la, el estudio de la Parashá Terumá, decía el rap Daniel Ginerman decía, no sabemos para qué vamos a, va a coincidir Terumá con este inicio, ¿no? Y, y de verdad no sabíamos, porque se da cuenta que desde esa idea hasta ahora fue que pasó lo de hacer el canal de Telegram, entonces el aspecto de la comunidad y todo, y es increíble, sorprendente las sincronías, así que baruch Hashem. Quiero ver si nuestra querida Zule puede decirnos la plegaria de Neshimat Kolhai, si está por ahí y si la tiene a la mano, y tengo una pregunta de la Parashan, si se puede. Adelante. Estaba, hice mis anotaciones y me encantó esto de, hice, hice un, un, un dibujo y donde dice, instrucción y construcción, ¿no? Baja la instrucción y construyes de abajo para arriba. Eso está impresionante. Y otra cosa, me recordó a nuestro curso de Tarot Hasidi, que baja y sube, ¿no? También recomendando el curso de Tarot Hasidi, que luego va... Lo voy a editar el rap para estarlo disponible más fácil que lo que está ahora. Y la pregunta, ahí va. La pregunta es, como yo no sé hebreo, la pregunta es, ¿Ve que cada vez que alguien cumple años le decimos masal alto, que hasta donde me alcanza es que uses tus herramientas para bien? ¿Ese masal o es lo mismo que, que las herramientas del templo? En el, ten, ¿En el sentido de sacralizar tu vida? Esa es la pregunta. Eh, no. <risa> tenemos, tenemos que estudiar de eso. Una vez hicimos sí, sea, un shiur sobre el Mazdaño, pero voy a dar eh, la introducción de la respuesta y me completo y me van a hacer acordar seguro, que vamos a hacer un shiur sobre el tema porque es interesantísimo. La palabra mazal suele traducirse por suerte, pero no quiere decir suerte, más bien quiere decir sino, sino con S, que no es como el signo astrológico, sino que es algo que está a mitad de camino, entre mojones en la carretera, como el signo astrológico, y la idea de un destino. Claro, eh, ahora la palabra mazal sale... Sale de la raíz hebrea, Zain Lamed, que tiene que ver con fluir. Un fluido es un nozel. Entonces no es algo que está fijo, sino que es un vehículo por el que todo fluye. Dicen nuestros sabios en la camarada que hay tres cosas que dependen del mazal. Y se llaman Bnei, hayei y Mezonei. ¿Cuántos hijos y qué clase de hijos tiene una persona? cuánto tiempo va a vivir una persona y cuánta plata le entra a una persona. Y ahí es donde tenemos que entender que el mazal está muy lejos de ser suerte o algo que viene de arriba. Eh, eh, o... Quiero agregar una, una segunda parte a la que dijiste, perdón, lo estabas pensando. Eh, he escuchado unas charlas muy buenas eh, con un señor llamado Ian McGilchrist, profesor Ian McGilchrist. Eh, es, un, es un doctor psiquiatra eh, británico, eh, que escribe de otras cosas acerca de las diferencias entre las diferentes hemisferias del cerebro, y, es muy interesante. Eh, tiene libros acerca también de eh, qué es esto, dónde estamos, eh, explica el universo. Y me gusta, como mi mamá también, es, es ver a Kadosh Baruj ver, ver la, el, el, el, lo sagrado en cada parte de la vida, en cada cosa, en cada layer, en cada... Capo. En, campo. en <risa> Israel, en <el risa> español, se pierde. Eh, y él le explica y él le ayuda a pensar en lo siguiente. Cuando nosotros vemos una cosa, vemos, observamos algo en el mundo, nosotros lo observamos en tiempo real. A veces es algo que no cambia. Es un, con el teléfono yo lo miro y no va a cambiar en el tiempo, cuando no lo toco. por lo menos no cuando me doy cuenta, pero si lo miro por 10.000 años o por un millón de años, va a cambiar. Se está cambiando, es un proceso. Cuando nosotros vemos un dibujo de una célula, parece muy simple, de cada parte muy específica, muy linda. Pero la célula, la, célula, la célula es un caos de cosas moviéndose todo el tiempo. Todo es un proceso. Eh, y me gustó mucho por eso lo que dijiste del tema del mazal, de nazil, de, de, de, de, de, del hidrón, de un Sin líquido duda. que fluye. Que si lo decís así, mazal todo podría significar buen fluir. que decir, un buen fluir por los procesos de la vida. Que es literalmente lo que tenemos que hacer. Sin es duda. un buen proceso, un buen crecimiento. Sin duda. Gracias. Vamos a hacer un, un, un encuentro informal de Telegram sobre el Mazal. Hay, hay, hay muchos, un tema precioso. Este, gracias, gracias, gracias, gracias por todo. Este, con ayuda de Jem, esta grabación la vamos a subir a YouTube después con el link para que todos los otros Javrim que andan por ahí se enteren dónde vamos a estar streameando y compartiendo. Y por favor, todas las ideas son bienvenidas. Eh, esto es un trabajo de hacer un templo entre todos. Esto es una bueno, construcción de comunidad. A mí... Me agrega mucho el ping pong, el, el, el, el preguntar y el... Cuando uno quiere enseñar, como vos querés hacer, enseñar, vos venís acá a estudiar, te estás estudiar y querés enseñar, que es expresar el mundo, eh, es bueno saber lo que uno del otro quiere aprender también. Y así uno puede ir apuntando, y puede ir ayudando, y, y es algo mutuo, es un win-win. Eh, creo que siempre, casi siempre sale bien esa cosa. Sí, sí. Yo en realidad vengo a aprender, no a enseñar. Lo, lo que logro enseñar es para poder entender otras cosas que no sabía antes En fin, gracias a todos. Aide, por favor, ¿quién hace Nishmat Kulhai entonces? Sí. Eh, y, qué bien, qué bien, qué bien, sí, claro. Qué Bueno, bueno su bueno. el problema va, nos va a ayudar con el Nishmat Kulhai. Antes de cerrar esto, quiero aclarar un poquito qué vamos a hacer y qué estamos haciendo con Telegram, lo cual estamos así como aprendiendo y maravillados cómo funciona. Qué bendición que yo sí si sea programador. Le puedo preguntar un montón de cosas a ellos sí. Y, este, y vamos a hacer otro grupo que no es un grupo, que es un canal, que es un canal, va a ser un canal privado, que vamos a tener como acceso una membresía mensual. Con cada membresía mensual vas a tener derecho a... Primero, accesar, acceder, acceder con un libro que es nuestro libro máster y consentido, de Sabiel, aquí lo tengo, y el, hasta ahora, desde mi punto de vista, el mejor libro del Rap Daniel, aquí está, está bellísima, lo pueden adquirir en Gumbrat o un montón de lados, ya saben, y eh, Sabiel, este van a recibir ese libro cuando se, ins se inscriban en el primer mes, se van inscribiendo, o no inscribiendo, sino renovando su membresía y van a adquirir los, los libros que va haciendo el rap Tenemos siete libros, Sanar el alma es el séptimo. Ah, no tenemos, sé ten ten tenemos también cuatro libros de narrativa que acompañan a los libros de estudio. Este, yo, yo recomiendo más todavía mis libros de narrativa que los libros de porque, <risa> porque trabajo en metáforas de lo mismo. Si tú lees eh, relatos teologales sencillos, seguramente vas a aprender muchas cosas distinto, pero que están en Esabiel también. O en Dice que, de Juan, está por ahí también. Perdón. Dice que lo que descubrimos con los libros del rap Daniel desde el de Siete Maravillas Divinas de, y el, los, el Tránsito y el de Mujeres Profetas y todas, es que en realidad es lo mismo desde otro punto, ¿no? como que desde otro modo, te lo voy a explicar, a ver si con este, es como si me lo voy a explicar con manzanas, bueno, con manzanas no comprendí, lo voy a explicar con peras, a ver si con peras sí. Entonces, es como... este tema del sendero de Sabiel, y... y los relatos teologales, yo no entendí los relatos teologales. <risa> los, no, ya, yo, o sea, le digo la verdad. Son difíciles, son difíciles. Eh, yo, no, yo dije, a ver, va de nuevo, entonces, no, mi brain no está preparado para eso todavía. Entonces, No se decir solo con poesía. Es algo muy ¿Verdad? No, no hay lenguaje normal, solo con poesía. Y entonces, bueno, necesito un curso intensivo de, de relatos locales. El asunto es que, volviendo al tema, cuando te, te integras a esta comunidad como miembro, está padrísimo el tema del de la Teruma, de, del Mishkan esto. ¿no? Cuando te integras, entonces vas a recibir uno de los libros y vas a recibir la el privilegio de estar compartiendo, así como ahorita que habla yo, si habla el Rab, habla quien sea, en cuanto a seguir creciendo, ¿no? Así que próximamente ya les daremos información de cómo estar en esto. Y bueno, José. No sé si falta algo, pero ya está. Aquí está un. Voy a sugerir, como siempre, que, eh, a ver, en español, en mi humilde traducción, eh, quien la sabe leer en hebreo, la tiene cerca, sugiero que la vaya leyendo también. Y cada quien pone su propia escabanot. Nishmat Kulhai es una tefilata de, de Yeshua, de conseguir redenciones, de conseguir milagros. Eh, cada quien pido pone intención en la tejilá, en los propios milagros que él está pidiendo para sí y también en acompañar los pedidos de todo el resto de los presentes Muy como bien. hacemos en una comunidad por favor adelante, dejo la batuta el alma de todo ser vivo bendecirá tu nombre Adonai nuestro Eloquim. Y el espíritu de toda carne embellecerá y ensalzará tu evocación, rey nuestro siempre. Desde el principio hasta el fin, tú eres todopoderoso y salvo tú. No tenemos rey redentor y salvador que libere y rescata y sustenta y se apiada en todo momento de opresión y angustia. No tenemos más rey que tú. Eloquín de los primeros y de los últimos,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 y Elohim de nuestros padres, y bendecir tu nombre por uno de las miles y millones y billones de miles y multitud de multitudes de buenas oportunidades que hiciste con nuestros padres y con nosotros. De Misraim nos redimiste, Adonai, nuestro Elohim, y de la casa de esclavos nos liberaste, en el hambre nos alimentaste.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 rectos corresponde la gloria. En boca de los rectos serás ensalzado, y en labio de justos serás bendecido. En lengua de piadosos se te consagrará, y en el seno de los sagrados serás alabado. En las congregaciones de multitudes de tu pueblo, la casa de Israel, los ensalzará tu nombre nuestro reino en cada generación y generación, pues tal es la obligación de todas las criaturas ante ti, Adonai, nuestro Eloquim y Eloquim de nuestros padres: agradecer y alabar y ensalzar, embellecer, enaltecer y honrar, bendecir, elevar y loar, aun por sobre todo los dichos de los cantos y alabanzas de David ben tu siervo, tu Mashiach. sea alabado tu nombre por siempre, nuestro Rey, el Todopoderoso, el Rey grande y sagrado en los cielos y en la tierra. Porque a ti te corresponde adorar nuestro Elohim y eloglio de nuestros padres. Canto y loa, salmo y alabanza, fuerza y gobierno,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 Amén, sean a voluntad nuestras palabras y la razón de nuestros corazones está ante ti. Hashem, nuestro sur, nuestro punto sagrado y fijo y nuestra salvación, el que hace shalom en sus santas, él hará shalom sobre nosotros. Y sobre todo Israel y sobre todo los pueblos del mundo y decir amén. Amén. Amén. Gracias amigos. Amén. Gracias por esta preciosa emoción. Gracias por todo lo que estamos amén. haciendo amén. juntos. Seguimos adelante. Que tengan un excelente principio de semana con ayuda de Shem en el canal general, el que es arroba de Daniel Hinerman. desde mañana vamos a estar dis dispersando minutos es aquí y allá, creo que estoy sentado escribiendo con ustedes, y todos los links relevantes para las próximas. Gracias a todos, Javarim. Un gusto, nos veremos. Muy buena semana. Un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Shalom, shalom.